Es, un, es el dibujo de una estatua, esa que están viendo allá, es una escultura de yeso que sirve para estudiar, eh, en este caso, el rostro humano. Esta línea marca a qué en qué posición está mirando, está mirando para el lado izquierdo de nosotros. Siempre el lado de la mirada ocupa más espacio y el del cráneo ocupa un poco menos. ¿no? Porque la mirada ocupa, eh, es como si fuese una masa más. Entonces, acá vamos a marcar las partes básicas. Este es el borde del, del arco de las cejas, el borde globular. ojos entre las cejas y la barbilla si aplicamos el cano en la mitad debería estar la, nariz, la base de la nariz Vamos a ver qué inclinación, eh, mi línea de horizonte en estos momentos está por acá. Este es mi línea de horizonte. Entonces los ojos como están por encima de mi línea de horizonte se inclinan ligeramente hacia abajo. Hay muchas formas de trabajar el, la parte del ojo. Algunos parten desde dibujar el ojo nada más por los, a través de los planos. Pero también otra manera es este, a través del globo ocular, ¿no? Hay muchas formas. Entonces, uno observando la cavidad orbitaria. Observando la cavidad orbitaria acá. Adentro, observando siempre el modelo, uno saca desde dónde a dónde va el globo. Va de aquí a acá. Y en la parte superior, por aquí y la otra debe estar eh, eh, oculta, o sea, está metida dentro ¿no? ahí está siempre usando la proyección viendo siempre la proyección en este caso el globo va a ir de acá, pasa por acá esta estar oculto por acá. Claro, al principio no aparece nada, ¿no? Pero después poco a poco va apareciendo, ¿no? es la parte del globo ocular y la parte del párpado es esta, ¿no? Aquí va párpado, párpado superior, inferior, lagrimal, radio del ojo. Muy bien, ya. Ahora, si esta es la punta de la nariz, la raíz de la nariz, la raíz de la nariz, llega justo ahí a la base. Entonces ahí hay que hacer una pequeña modificación al eje principal ¿Ven? hay una pequeña curvatura ahora, según el cálculo si aplicáramos el cálculo diríamos puede que de este espacio la mitad debería ser el labio inferior pero pero no siempre funciona así Siempre hay que observar en el caso del sí. ¿Ya? Acá va la inferior. Vemos hasta dónde termina. El otro, la otra comisura está en la altura del lagrimal y sabemos que el lagrimal está por acá. la sombra, podemos distinguir algunos volúmenes vamos a seguir ajustando formas todavía vamos a bosentir un poquito el ojo Si aquí está la cavidad orbitaria, entonces justo ahí estos planos de sombra que se ven por acá nos indican por dónde está el hueso del pómulo. Justo acá. El hueso malado. ¿no? Viene así, sube y se va hacia el arco cigomático. Entonces no hace falta ser anatomista sino saber cuáles son los huesos más importantes, qué forma tiene más o menos y a partir de lo que observamos vamos eh, deduciéndolo y, y marcándolo pero muy suave, ¿no? entonces si este pómulo va acá por proyección también pero sin mucho, ahí va el otro pómulo entonces acá vamos trabajando el labio vamos a partir del centro Siempre evitar cerrarlo totalmente. Hay varias formas de emblocar de o de construir algo, ¿no? A partir de los bordes, los contornos y también con las sombras. Se puede construir a partir de las sombras o a partir de los eh, a partir de las sombras o a partir de las de líneas. Esa, de acá son, esa es una forma de que podemos nosotros, eh, los bordes de las sombras también nos definen los volúmenes, así que si captamos el borde de sombra, estamos captando el volumen, entonces hay muchas formas de llegar al mismo punto, entonces como quien dice las entradas, Un escritor español solía decir, al parecido se llega por el detalle. Eso decía Parramón, ¿no? Al parecido se llega por el detalle. Obviamente esto no está, pero cuando uno tiene conocimiento de anatomía, a uno le sirve esa referencia del arco sigomático. Porque al final del arco cigomático así yo no viera en la oreja, supongamos que tenga pelo, al final, de la oreja al final del arco sigmático está el conducto auditivo externo y listo, ya sé dónde está el conducto ¿no? ahora, ese por el lado del razonamiento eh, de anatómico ¿no? pero este, podríamos aplicar también el razonamiento geométrico la distancia que es de la barbilla al cruce de las cejas hay que compararlo con la distancia de las cejas hasta la oreja Y nos damos cuenta que la distancia que hay de aquí a acá llega del mismo punto del entrecejo hasta el final del cráneo entonces ahí me doy cuenta que me está <coughs> me está sobrando un poquito de cráneo ahora ahí, o sea, llega la distancia de aquí a acá es igual que de aquí a acá pero antes termina la oreja entonces ahí eh, ahí va a terminar el borde exterior ahora bien el borde interior eh, podríamos sacar la distancia del rabillo del ojo al al conducto donde comienza la oreja y compararlo ya lo voy a comparar con con que se parece tiene la distancia que es de la raíz de la nariz al globo al globo ocular acá esta distancia entonces ahí tenemos entonces tenemos el comienzo tenemos el final ahora hay que ver la parte superior ahí ya la habíamos marcado pero de todas maneras horizontalmente si hacemos una referencia horizontal está casi con el párpado superior un poquito antes aquí y el, y el el payar de la oreja o el lóbulo de la oreja está un poquito por encima de la boca entonces en este cajón debería de entrar la oreja Entonces, hay varias formas. Ahí tenemos varias formas de plantearlo. Entonces, ahí comenzamos el local igual. Un plano. Un plano. Se abre ah, Mentira, se mete para adentro baje el maxilar y justo coincide con el, la comisura labial un poquito más abajo ahí. entonces el hueso <coughs> en teoría estaría ahí ahí acá hay un doblez entra y dobla acá eso sería el hueso descubierto pero ya con piel con carne este, observamos el volumen el volumen sería así que es lo que estamos viendo ahí ¿no? que es un volumen fluido ahí. esta parte de abajo se llama el platisma. es el piso de la, del maxilar de la mandíbula Esta línea de acá se construyen, pero no se marca no se dibuja no, no hay línea. El dibujo profesional se sabe que ahí no hay línea. Ahorita lo estamos haciendo para sentir que tenga forma, para sentirle la forma, los volúmenes. Y al momento de valorar, simplemente se, se sombrea, se le da volumen, se lo valora con el juego de luces y sombras. Pero no necesariamente, este, no, no, no hay que marcarlo, ¿no? justo con la comisura en línea vertical aplicando el, el, el método cartesiano ahí sale el cuello como volumen general el cuello el cuello tiene esta dirección como volumen general este encuentro del, del eh, occipital con el cuello, con el músculo del cuello, hay que ver eh, horizontalmente a, a qué altura queda, queda justo a mitad entre el labio y la nariz, por acá, entre el labio y la nariz, eso nos ayuda, nos ayuda a ver hasta dónde tenemos que ir eh, modificando el canal por eso es que en las primeras etapas del dibujo, los trazos son suaves para que nos permita, nos permita borrar, como ya tenemos la oreja como referente, ya sabemos que de la oreja es muy poquito lo que queda, y justo como dijimos, ahí. Entonces, ah, dijimos, su forma básica es un cilindro. A ver, un cilindro, o sea paralelo es decir su forma estructural ahora su forma anatómica es otra cosa esa es la forma estructural, no existen ángulos en el cuerpo humano, ese es un principio entonces hay ciertos relieves que corresponden a los músculos propios del cuello y del hombro que ya le dan le dan movimiento a esta, que le dan agregan relieves a esta estructura cilíndrica como por ejemplo la parte de la tráquea la tráquea acá este que es esta línea de acá que estoy haciendo este es la tráquea y este que es el músculo el esterno cleido, que viene detrás de la oreja que está a la vuelta de la otra oreja usando la imaginación más o menos debería estar por acá y entonces detrás de la oreja sale justo ¿eh? ahí ¿no? entonces hay varias formas de tomar el dibujo se puede tomar el dibujo del punto muy anatómico el problema de lo muy anatómico es que eh, lo esclaviza uno a la, al cuerpo humano pero si uno maneja los principios, los fundamentos uno lo puede aplicar puede aplicarlo a la anatomía, a los objetos, a frutas, a verduras, a cualquier cosa vamos a ver, alineaciones horizontales, entonces el encuentro del cuello con el borde de la escultura horizontalmente se encuentra por debajo de lo que diríamos la papada, digamos, si esta es la papada un poquito más abajo, ¿no? entonces, hasta ahí nomás, ahí viene este punto, primero hay que ver qué dirección lleva, como es una curva compleja, tiene varios relieves, entonces uno... hay que ver la dirección general que es esta y este, esa es la dirección general y igual ahí vienen los relieves ¿no? vienen los relieves igual alineación vertical con justo a mitad de entre la cavidad orbitaria y la oreja mitad ahí línea vertical ahí queda, ahí hay un plano cambio de plano manteniendo este eje acá es este de acá baja que viene hacia la clavícula y después viene el pecho el tórax, y el borde que está en perspectiva ¿no? pero hay que ver que tenga más perspectiva auricular más amplio Y más o menos como quien proyecta en la boca, es un truco. Ahí va el plano. Es más, era más recto, no era tan hundido. la perspectiva va para arriba porque acá adentro está la otra previsión que va así va para el punto de fuga 1 ¿no? y acá donde termina viene para el punto de fuga ¿No? Entonces, esto viene así esto viene acá y de cada esquina sale entonces para hacer este arco podemos usar un principio que se usa en rotulación la rotulación es una técnica que se usa para hacer las letras está cerca de vez en cuando es bueno cerrar un ojo para ver la figura plana entonces ese mismo hacemos un eje sobre ese eje trazamos nuestro Es cuestión de observar y, y acá, por ejemplo, el que es más redondito, la contraforma, es más redondita, ahí está, muy bien, entonces. Estamos haciendo los últimos toques, un poco de línea valorada, poniendo un poco de línea valorada en, en las partes más importantes, sobre todo en los planos que están cercanos, los volúmenes que están cerca se, se marcan con la línea un poquito más fuerte que los que están lejos y gradualmente, ¿no? de tal manera que eh, solamente en línea le da una tridimensionalidad antes de darle el volumen correcto con, con el sombreado, entonces digamos que aquí ya estaría listo para, este, para valorar, ya estaría listo para valorar, muy bien, acá está más o menos aproximadamente en la, la línea de horizonte y hemos marcado los relieves principales, Hemos trabajado el, la, el pedestal, la base, porque hay líneas que vemos de la base, que son las que, las que están cerca, ¿no? este primer plano, segundo plano, pero hay líneas entre comillas escondidas, ocultas, que eh, no se ven, pero uno, partiendo de los principios de la, perspectiva, de la perspectiva, uno los va construyendo y es como un juego, tratar de encontrar las líneas, eh, de perspectiva que no se ven y hay una forma de comprobar si el, el eje eh, el eje de equilibrio está bien ¿no? como esta base es cuadrada encontramos a través de las diagonales de la base de la superficie y de acá de esta parte eh, la más pequeña del, trape del trapecio cruzamos las diagonales buscamos el centro y este centro con el de abajo si forman una línea recta vertical entonces es que está bien construido de esa manera podemos comprobar cuando eh, la construcción digamos está acorde con el modelo ah, de acá ya estaría expedito para eh, sombrear ¿no? o valorar ¿no? o hacer eso, ¿no? eh, esto que estamos haciendo no es sombreado sino es lo que se llama sombra indicada sombra indicada es decir estamos haciendo una indicación de dónde va sombra y dónde va luz ¿no? Y de acá va directo al, al sombrero muy bien entonces hasta acá lo dejamos y ahora vamos a ver una vista eh, general de lo que estamos haciendo gracias amigos por la demostración nos vemos en la siguiente en el siguiente video, ¿sí? cuídense